La superación personal es un proceso continuo que implica el desarrollo de habilidades y la eliminación de barreras mentales para alcanzar nuestras metas. En este artículo, se presentarán 5 estrategias efectivas para la superación personal. 1. Establecer objetivos claros y alcanzables. Es importante para poder enfocar nuestros esfuerzos en ellos. Es importante que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Algunas ventajas de establecer objetivos claros son. Proporciona dirección. Los objetivos claros nos ayudan a enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente importa y nos proporcionan una dirección clara hacia donde queremos llegar. Motivación. Tener objetivos claros y alcanzables nos motiva a trabajar duro para lograrlos. Medición del progreso. Los objetivos claros nos permiten medir nuestro progreso y saber si estamos avanzando en la dirección correcta. Mejora el enfoque. Establecer objetivos claros nos ayuda a concentrarnos en las tareas importantes y evitar distracciones innecesarias. Aumenta la confianza. Al lograr nuestros objetivos, aumentamos nuestra confianza en nuestras habilidades y capacidades. 2. Desarrollar una mentalidad positiva, nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados en nuestras metas. Algunas acciones que se pueden tomar para desarrollar una mentalidad positiva son Practicar la gratitud Agradecer por las cosas buenas de nuestra vida nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a apreciar lo que tenemos. Enfocarse en soluciones. En lugar de centrarse en los problemas, es importante enfocarse en encontrar soluciones y ver las situaciones desde una perspectiva más positiva. Visualizar el éxito. Visualizar el éxito y tener pensamientos positivos sobre nuestras metas puede ayudarnos a mantenernos motivados y enfocados. Cuidado personal. Cuidar nuestro cuerpo y mente, mediante la práctica de ejercicio físico, meditación o actividades que nos gusten, puede ayudarnos a sentirnos mejor física y emocionalmente. Evitar pensamientos negativos. Es importante evitar los pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos más positivos. Establecer metas realistas. Establecer metas. 3. Aprender nuevas habilidades. Aprender nuevas habilidades nos permite ampliar nuestro conocimiento y mejorar nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Formas de aprender nuevas habilidades son. Tomar cursos o clases. Tomar cursos o clases en línea o presenciales puede ser una excelente manera de aprender nuevas habilidades y ampliar nuestro conocimiento. Leer libros y artículos. Leer libros y artículos sobre temas que nos interesen puede ayudarnos a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Practicar con regularidad. La práctica constante es fundamental para aprender nuevas habilidades por lo que es importante dedicar tiempo regularmente a practicar lo que queremos aprender. Buscar mentores Buscar mentores o personas con experiencia en el área que queremos aprender puede ser muy útil para recibir consejos y orientación. Experimentar con cosas nuevas Experimentar con cosas nuevas, aunque al principio no sepamos cómo hacerlas, Puede ayudarnos a desarrollar nuestra creatividad y adquirir nuevas habilidades. Leer libros de autoayuda y motivación. Los libros de autoayuda y motivación pueden proporcionarnos herramientas útiles para enfrentar desafíos y mejorar nuestra vida. Tomar riesgos calculados. Tomar riesgos calculados nos permite salir de nuestra zona de confort y crecer como personas aprender de los errores y fracasos. Los errores y fracasos son oportunidades para aprender y mejorar, por lo que es importante no desanimarse ante ellos. 4. Buscar apoyo en amigos y familiares. Contar con el apoyo de amigos y familiares puede ser muy útil para superar obstáculos y mantenernos motivados. 5. Leer libros de autoayuda y motivación. Los libros de autoayuda y motivación pueden proporcionarnos herramientas útiles para enfrentar desafíos y mejorar nuestra vida. Conclusión La superación personal es un camino que requiere tiempo, paciencia y dedicación, pero con estas estrategias efectivas, podemos eliminar las barreras mentales que nos impiden alcanzar nuestras metas y desarrollarnos como personas en todos los aspectos de nuestra vida.